Bueno, yo empecé en el T6C con la eh, extravagante ambición de mejorar mi literatura y me encontré con el T6C, es un taller de literatura que también tiene la extravagante ambición de mejorar la literatura de los que van ahí. Y digo porque hoy en día se tiende a ver a la literatura como una descarga, vaya a saber de qué sentimientos, o un medio para imponer este u otro pensamiento. Acá se, se trabaja de verdad y, y lo que importa es la literatura, más allá de que después uno termina siendo amigos y llevándose bien y, y que a uno le, termine sirviendo, le termina sirviendo, perdón, a un nivel personal, pero no porque sea ningún taller terapia, sino porque, y admito que soy un poco romántico en este sentido, la literatura puede, no sé si salvarnos, pero ayudarnos bastante. Hace unos tres años y pico más o cuatro años, hace bastante que voy al, al taller, que, que vengo al taller, quiero decir eh, y bueno, eh, de hecho los primeros textos que trabajé en el taller los publiqué no creo que sea casualidad, tampoco creo que sea casualidad que tanta gente del taller le, le vaya bien y obtenga muchos logros y me inspiró eh, la, la estadía con, que todavía continúa con Marcelo para abrir mi propio modesto taller en zona sur para abrir mi canal de YouTube también, que le doy otro estilo a, a, a ciertos videos para que la afano no se note tanto y, y bueno, eh, obviamente felicitar a, a Marcelo y, y el taller de corte y corrección cada vez se reconoce más y en el futuro estoy seguro de que se va a reconocer incluso más porque siempre esas cosas tardan en, en, en quedar establecidas digamos como un, un pedazo de historia de la literatura argentina yo lo diría así sin ningún tipo de de pudor